Eh, bienvenidos a este tutorial, tutorial acerca de las nubes de palabras. Eh, las nubes de palabras, eh, o su equivalente en inglés, eh, words, clouds, son un recurso bastante gráfico, especialmente bastante útil para representar ideas, para representar palabras que se puedan repetir en un texto. Eh, y en el ámbito académico, especialmente en la educación secundaria, puede ser usado tanto como, como herramienta para un diagnóstico, también como actividad de cierre. Y eh, si la imaginación del docente es, es muy grande, también puede servir como actividad nudo, eh, como disparadora para, para el trabajo en concreto. Nosotros vamos a... A ver, dos, les voy a mostrar dos herramientas. Aunque si ustedes ponen nube de palabras en el Google y se dan una vuelta por Google van a encontrar que hay cientos de opciones. Precisamente para tratar de ser más concretos. Eh, es que voy a sugerir yo directamente aquí dos a, aplicaciones para no para ahorrarse la búsqueda. Una de las herramientas es WordArt, que se puede acceder a través de wordart.com. Y la otra es Nubes de Palabras, que se accede a a través de la web nube de palabras perdón punto es. Vamos a, a ver eh, cómo se utilizan y su y su caso, y algún caso de aplicación. Yo la usé en un contexto de diagnóstico, es decir que lo que hice fue eh, utilizarla para bueno, representar en este caso conocimientos previos o al menos eh, supuestos eh, que traen los estudiantes sobre un, una materia en concreto. Eh, dado que yo doy la, eh, la materia TIC lo que les pedí a los estudiantes es que eh, mencionen palabras que estén vinculadas o familiarizadas con la palabra tecnología por un lado Eh, con la palabra comunicación por el otro y con la palabra información por otro lado en, en este caso en concreto les indiqué que había un máximo de cinco palabras básicamente para evitar que tenga estudiantes que escriban 100 palabras ¿eh? entonces les, les acoté el rango podían poner de una a cinco palabras en cada en cada categoría. Por ejemplo, en la palabra tecnología, algunos pusieron computadora, eh, bueno redes sociales, etcétera. Y en algunos casos hay palabras que se, que se repitieron en más de una categoría. Por ejemplo, en tecnología pudo haber estado celular y en comunicación también aparecer eh, en más de una ocasión la palabra celular. Eh, lo que yo realicé fue en un archivo, un archivo de un blog de notas, blog de notas escribí: eh, pueden ser eh, seguidas o una debajo de la otra, eh, todas las palabras que aparecieron, incluyendo las repeticiones. Entonces, alguien puso celular, TV, eh, internet, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, para la categoría. Tecnología, ¿eh? ¿Alguien se puede dar muchas palabras se repitieron, entonces las re yo las escribí, tal cual fueron surgiendo. Lo que sí tomé en cuenta es que si eh, un estudiante puso TV y otro puso Televisión, yo a los fines prácticos lo que hice fue eh, a todos eh, escribirlos, registrarlos como TV, a fin de unificar. Lo mismo con computadoras. Alguien pudo haber puesto computadora, otro computadoras. Eh, yo unifiqué. Y cada vez que apareció la palabra computadora o computadoras, tipié solamente computadora. Eh, así, elaboré un archivo de texto que lo tengo por aquí. Ya se los voy a mostrar. Eh, hice tres archivos de textos: uno para la palabra tecnología. Le voy a solamente tecnología para fines prácticos. Y fíjense que aparecieron palabras como computadora, asignatura, computadora de nuevo, radio, TV, tableta, computadora se repite. Bien. Hice un listado con todo lo que surgió por parte de los estudiantes. Eh, ahora voy a mostrarles cómo construir una nube a partir de ese listado. Vamos a abrir un navegador, yo les recomiendo que sea Chrome o Mozilla. Y vamos a poner, eh... bueno, la web es wordart.com, pero si no se acuerdan, pueden poner eh, Word Art, eh, Word Cloud, por ejemplo, en el navegador, en el buscador, perdón. Y el resultado es este, wordart.com. ¿eh? Ustedes pueden iniciar sesión, de hecho es necesario iniciar sesión para algunas, para algunas cuestiones. Hay muchas funcionalidades gratuitas y otras de paga. En el botón login, acceden para iniciar sesión. Eh, pueden loguearse con alguno de los perfiles de redes sociales para hacerlo más rápido. Entonces, yo me voy a loguear con mi perfil de Facebook. Entonces, de esa manera, ustedes pueden guardar todas sus, eh, todas sus nubes que construyan. Yo ya tengo algunas construidas. Eh, voy a. Bueno, por eso ustedes ven aquí que hay un listado. Voy a crear una desde cero, con el botón Create. Y aparece esta interfaz. Aquí, en donde dice Words, voy a borrar todas las palabras que trae por defecto. Y cliqueo en el botón Import Words. O sea, importar palabras. ¿Qué hago? Ahora, este listado creo que yo tipeé. Yo acá lo hice uno debajo de otro, pero pueden hacerlo... Eh, seguidos con espacios obviamente eh, lo copio vengo aquí y lo pego voy a desmarcar la opción que dice remove common words y cliqueo el botón importar palabras o import words para ver los cambios eh, que voy a ir haciendo presiono el botón visualizar o visualize Si ustedes se fijan ahora, se construye una nube con distintas palabras. Hay unas que están más grandes y otras que están más chicas. ¿Por qué? Las que están más grandes son las que se repiten más veces. Por eso entonces computadora o celular o internet aparecen más que la palabra Linux, que por eso está más chica, o, o bueno, o hardware. De todas maneras, esta nube tiene una característica, y es que las palabras de todas maneras se repiten. Por ejemplo, acá está computadora es grande, pero aparte, en algún sector, hay una, acá ven, hay una computadora más chiquita. Eh, eso depende de lo que uno quiera hacer. Si uno quiere que las palabras simplemente aparezcan una sola vez, o sea que no se repitan, nos vamos a la, eh, al título que dice Layout, y en Words Amount, tildamos la opción Keep as is don't repeat words esto lo que hace es que cada palabra aparezca una sola vez pero manteniendo la proporción es decir las palabras más grandes son las que son justamente más grandes porque aparecen más y las palabras más pequeñas son justamente más pequeñas porque aparecen menos aquí mismo en layout hay un poco, algunas opciones acerca de cómo quiero que las palabras se orienten por ejemplo ahora están todas en formato horizontal, todas las palabras están horizontalmente, pero puedo jugar y ponerlas todas en formato vertical, eh, uy, perdón, cliqué, mal, ahí está, cliqueo en vertical y cliqueo en visualize, entonces si se fijan ahora todas las palabras se pusieron en formato vertical, eh, bueno, hay otras opciones, eh, como cruzadas, bueno, yo voy a usar la opción positive slope, que hace que todas las palabras queden oblicuas, acostadas, desde abajo hacia arriba, en sentido ascendente. Ven como la palabra computadora, por ejemplo, está escrita desde abajo hacia arriba. En Fonts, puedo cambiar la fuente. Aquí me lo mostró por defecto con esta fuente, es Art Dressing Regular, pero puedo elegir otra, cualquiera, de las que hay disponibles, y ver cómo cambia el resultado. Por ejemplo, voy a poner Roboto Contensit. Y vuelvo a darle clic al botón Visualizar. Se vuelve a cargar la la nube a partir de la fuente que yo elegí bien, está demorando un poco ahí estamos, ven cómo cambió el aspecto eh, hay muchas otras cuestiones parametrizables, o sea, muchas cuestiones que se pueden tocar, acá eh, les voy a explicar básicamente cómo cambiar los colores y después eh, cómo descargar la imagen los colores se configuran aquí en donde dice Colors and Animations, en es este título. Eh, acá por ejemplo, ya automáticamente el sistema me ofrece estos, estos tres colores, por eso están eh, usados aquí en la nube, el verde, el, ese rojo y ese azul. Yo los puedo eliminar haciendo clic en, su, en cada uno de ellos y elegir a través de esta paleta los colores que yo quiero que tenga mi nube. Puedo elegir un solo color. Por ejemplo, eh, perdón. cliqueo, elijo un color y le doy clic al botón Add. Entonces puedo, por ejemplo, si es mi necesidad, eh, hacer una nube de un solo color. Si quiero que haya muchos colores, simplemente los voy eligiendo sucesivamente. Por ejemplo, este lila y oprimo Add. ¿Mm? O eh, me puedo ir a la gama de los rojos, elegir un rojo, ahí, cliqueo en Add y así puedo ir definiendo los colores de mi, de mi nube. Eh, hay otra función random pero que no se la voy a explicar por una cuestión de tiempos. Eh, el color de fondo, aquí ustedes verán que hay un fondo blanco, se puede cambiar a través de la opción background color. Eh, y En vez de blanco, por ejemplo, poner un color negro, clic en choose, y ven cómo cambia un poco el contraste. Eso depende luego si vamos a necesitar incrustar la nube en otro lugar, como por ejemplo en un prezi o en un powerpoint, eh, o si en, no, es indistinto el color de fondo. ¿Mm? Si yo lo voy a incrustar por ejemplo en un prezi que, y ya sé que de fondo voy a tener un fondo eh, celeste, bueno puedo poner el celeste aquí, entonces me queda con un fondo celeste. Una aclaración, esa animación que ustedes ven va a ser visible cuando compartamos la nube, por ejemplo en alguna red social, eh, cuando descarté. Si descargamos la imagen, obviamente la imagen no tiene este efecto eh, que, que vemos aquí al posicionarnos encima. Para bajar la imagen, primero vamos a darle clic a Save Change. Se guardó la nube que construimos. Le podemos cambiar el nombre. Acá por defecto dice art Yo le puedo poner eh, Prueba. Vuelvo a darle Guardar Cambios. Ahora se llama Prueba el archivo. Me dice que ya está guardado. Y en Download and Share. Puedo compartirlo a través de alguna red social. Aquí directamente. Me va a pedir que lo cambie de privado a público. Pero también puedo descargarlo como PNG. Para descargarlo como PNG. Tengo la opción Standard Quality. Las otras tres opciones. Son de pago. Por tanto voy a elegir Standard Quality. Y aquí se baja un archivo PNG. Llamado Prueba. Si yo lo abro. Se está abriendo van a ver que está ahí la nube que construí, la forma de la nube, eh, la pueden ustedes jugar con eso, pueden jugar con la forma en la opción Shapes, que bueno no se los explico, lo dejo ahí para que puedan ustedes ir jugando, eh, hasta aquí una, una herramienta que es la de WordArt, que en concreto está en WordArt.com, en el próximo video les voy a explicar cómo utilizar la herramienta nube de palabras. Eh, que es un poco, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas comparándola con WordArt. Eh, espero que les haya gustado este vídeo y les recomiendo que vean el siguiente vídeo en nombre de palabras, parte 2.